Bueno, bueno, bueno, este video empezamos con algunos pececitos Hay una gran sorpresa más adelante, una gran gran sorpresa más adelante La sorpresa es esa raya que se ve ahí Nadando sobre esa piedra lentamente La persiguen algunos, algunos peces amarillos para ya se ve también. Creo que un pez loro. Ahora vamos a sumergirnos y a tomar esa hermosa raya un poco más de cerca. ya está. En ese momento ya yo creo que me sintió y por eso paró. Avanzó un poco y pum se estrelló con el coral, coral de fuego. Raya, no fue fácil. La primera vez que veo una raya, y por fortuna tenía la cámara. La GoPro. Ahora seguimos nadando. Lo que tenemos delante de nosotros es el llamado pez loro. El pez loro es muy rápido. Y no le gusta ser filmado, es muy tímido. Pero tiene hermosos, hermosos colores. Fue un día muy hermoso en Playa Blanca. A Playa Blanca, a de Rodadero. Se coge una lancha que cuesta 15 mil pesos. y y vuelta. Y al extremo derecho de Playa Blanca... Hay una zona de, de careteo y si ya saben algo de buceo libre, se animan más adelante, de donde se hace el careteo, se sumergen para ver. Ah, nos encontramos con un pez humano, un pez humano, una, este, una especie en este mar. Y si les gustó este video, no olviden suscribirse y dar campanita. C'est très mal vu, vous savez, d'être courageux. Merci. On vous attendais.